Utilización de diccionarios. Los diccionarios es otra utilidad básica de Python, al igual que los tipos listas y tuplas. Estas son muy utilizadas en Python, ya que estas, por ejemplo, pertenecen a algunos tipos de valores o a la orden globals, la cual engloba todas las variables que se han creado en Python. Para ello, podemos observar cómo se invocan los, de distintas formas un diccionario, siendo todas ellas equivalentes. Podríamos hacer mención de crear un diccionario y dar cada una de las asignaciones, al igual que se crearían cada una de las asignaciones eh, para cada una de las variables. Podríamos también invocar cada una de las variables con su nombre o string, en forma de string, de tal forma que posteriormente pusiéramos dos puntos y su valor, de tal forma que podemos operar de esta forma también un diccionario. También podríamos operar un diccionario creando la orden anterior a través de la orden zip, creando dos listas, una con los strings, con los nombres de cada una de las variables o de cada una de las posiciones del diccionario, y otra con los valores, los cuales corresponderían uno a uno cada cual a, a cada cual de los valores del diccionario. Igualmente, podríamos invocar un diccionario a partir de las tuplas de cada uno de sus pares de valores, al igual que crearía la orden zip, ya que estas órdenes son equivalentes. También podríamos crear un diccionario mediante su invocación a través de un diccionario desordenado, de tal forma que esto en ocasiones es independiente de cuál es el orden, ya que únicamente es necesario saber que cada una de las variables tiene un nombre único, el cual no puede ser... No puede tener duplicidades. En ocasiones es posible también operar los diccionarios, de tal forma que estos puedan ser actualizados. Por ejemplo, podríamos eh, actualizar el diccionario A con las órdenes del diccionario B. Sin embargo, esto es posible que no nos genere una modificación del diccionario, ya que sus valores estaban duplicados. Sin embargo, si creamos otro diccionario, como por ejemplo el diccionario F, el cual le podemos dar una, le podemos dar una serie de valores, como por ejemplo... un valor más, podemos operar y ver qué es lo que sucede ahora con la actualización de este diccionario A, viendo que ahora sí que se agrega el nuevo valor, ya que anteriormente no estaba disponible. Igualmente, podemos hacer mención de unos diccionarios básicos que están disponibles en Python, como por ejemplo el, el diccionario dir, el cual hace mención a todas las funciones disponibles en Python, al igual que las asignaciones. Igualmente, podríamos acceder a otros diccionarios básicos, como por ejemplo el diccionario globals, el cual mostraría también una serie de valores los cuales pueden ser accedidos, al igual que el diccionario Locals, el cual permite acceder a todas las variables disponibles en una forma local. En ocasiones, a nivel de módulo, puede ser igual la invocación de las variables de tipo Locals y Globals. Sin embargo, estos diccionarios pueden tener consideraciones distintas. Estos diccionarios Globals y Locals también pueden ser actualizados o eliminados, de tal forma que podemos añadir o eliminar algunas de las variables existentes en los diccionarios de tal forma que, por ejemplo, en el diccionario Globals podríamos eliminar una variable, como por ejemplo la variable f, de tal forma que ahora esta ya no estará disponible en Globals podía, o en Locals. Podríamos visualizar que aquí estaba disponible y a la hora de ejecutarla ahora ya no está disponible. Esto es porque la hemos eliminado. También existen otras formas de operar en los diccionarios. Sin embargo, esta de actualización suele ser típica. A la hora de crear variables, generalmente se crean mediante la asignación de del, del, del valor a cada uno de sus nombres, estando estos sin entrecomillar. Sin embargo, también es posible la creación de diccionarios o la, o la creación de variables a través de la utilización del diccionario globals o locals, de tal forma que estos pueden ser aumentados. Podemos utilizar, por ejemplo, la invocación del diccionario f, el cual lo podemos actualizar al, al diccionario globals, de tal forma que podemos actualizar este, este diccionario globals mediante la actualización de nuestros diccionarios los cuales tengan las variables que nosotros creamos de manera personalizada de tal forma que ahora podemos visualizar cuál es el valor de f aunque este no fuese de definido de tal forma que podríamos eliminar la variable f y ver que f no está definida podríamos definir la variable f dentro de nuestro diccionario de tal forma que f fuese igual a 4 esto lo podríamos incluir dentro de nuestra variable global, de tal forma que ahora invocamos al valor f y hemos visto que de esta forma hemos asignado una variable. Esto puede parecer que no tiene ningún tipo de consideración. Sin embargo, es posible que, por ejemplo, utilizando otra nomenclatura distinta, se vea de una manera más clara su utilidad. Por ejemplo, podemos ver que si utilizamos esta otra nomenclatura, la cual es equivalente, ahora estamos metiendo aquí una cadena. Sin embargo, las cadenas son más sencillas de operar para la creación de variables. De tal forma que estas son más fácilmente eh, creables o es una forma más fácil de generación de nombres, los cuales pueden tener distintas eh, consideraciones. Podemos también observar cómo funciona la actualización del diccionario Globals para la asignación de distintas variables, pudiendo utilizar cadenas de caracteres, las cuales son fácilmente editables. En ocasiones es posible que necesitemos invocar funciones o nombres de asignaciones que pueden ser más variables. Estas, en ocasiones, pueden ser ejecutadas con otro tipo de programación, como por ejemplo creando listas y haciendo referencia a ellas. Sin embargo, si queremos utilizar el diccionario Globals para la utilización de este tipo de variables, también podemos hacerlo únicamente sabiendo cómo es un nombre e invocándolo de forma string, de tal forma que le podemos dar unas terminaciones numéricas o relacionales, de tal forma que podemos ver cómo podemos actualizar el diccionario Globals y cómo ahora están disponibles las terminaciones numéricas o relativas, de tal forma que estas pueden crearse y pueden eliminarse. De tal forma que se opera igual que si se hubiesen creado las asignaciones Sin embargo, la invocación de esta orden globals es a través de cadenas de texto La cual puede ser distinto que la invocación a través de su nombre Con el signo igual, lo cual en ocasiones es posible que da a dos tipos de programación distinta. Esto permite la utilización de cualquier tipo de variables a través de su introducción en el diccionario